Buenas tardes, soy Néstor Raúl Ramírez Rodríguez, estudiante de Psicología de la UNAD del curso de Acción Psicosocial y Salud del Grupo 12. Las temáticas a desarrollar en este video son, primero, atención en salud, segundo, prevención en salud, tercero, atención primaria en salud, cuarto, promoción de la salud, quinto, plan de acción. Primero, atención en la salud. En el artículo 49 de la Constitución, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, al cual corresponde dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes. También el Estado debe establecer políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Además, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y su comunidad. Segundo, ¿qué es prevención en salud? La prevención se define como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a detener su avance y disminuir sus consecuencias una vez establecidas. Cuenta con tres niveles de prevención que son prevención primaria, antecede a las causas, es el conjunto de actuaciones dirigidas a impedir la aparición de padecer una enfermedad determinada. Prevención secundaria, son esas fases precoces y buscan eliminar las enfermedades en sus primeras fases, es decir, luchar contra la enfermedad ya que ésta ya existe. Prevención terciaria, se encarga de la rehabilitación o de los tratamientos. Busca disminuir la progresión de una enfermedad y evitar la aparición de complicaciones o invalidez y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Tercero, atención primaria en salud. Es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y, tecnolog y tecnologías prácticas científicamente fundadas y, so y socialmente aceptables, puestas al alcance de la comunidad mediante su participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de sus etapas de su desarrollo, con responsabilidad y determinación. La promoción y la prevención hacen parte de la atención primaria. Cuarto, promoción de la salud. Se define como el proceso que proporciona a los individuos y a las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla. La promoción de la salud está ligada íntimamente a la salud e involucra sustancialmente a la vida cotidiana, esto es, la vida personal, familiar y laboral y comunitaria de la gente. Plan de acción. ¿Cómo aplicar la los anteriores conceptos en pro de mi propia salud primero debo evaluar mi condición de salud actual y entonces yo me pregunto cómo me siento físicamente, emocionalmente psicológicamente y analizar si he sentido alguna alteración al respecto segundo, debo tomar medidas para prevenir futuras enfermedades hacerme un chequeo médico por medio general, por médico general, por odontología, por psicología. Tercero, contribuir a la promoción de la salud, invitar a las demás personas a hacer uso del servicio de atención primaria en salud. Cuarto, dar prioridad a la importancia que tiene mantener mi salud mental. Si establezco hábitos de vida saludables, daré vía a que mi cuerpo, mente y emociones se mantengan estables por una mejora en mi estado de bienestar y calidad de vida. Muchas gracias.